Una pregunta verdadero o falso, voy a darle clic a nueva pregunta y voy a escoger verdadero o falso. Esta sección es donde escribo la pregunta y tengo dos, dos respuestas de aquí enlistadas: verdadera y falso. Puedo darle clic del lado izquierdo a la respuesta correcta, en este caso la respuesta es falso, entonces daré clic del lado izquierdo donde dice falso. Y bueno, puedo hacerle un comentario al alumno en caso de que haya sacado esta pregunta correcta, le puedo hacer un comentario en este cuadro verde, puedo hacerle un comentario en caso de que haya sacado esta pregunta incorrecta, o puedo hacer un comentario solamente por haber contestado esta pregunta. Es importante dejar comentarios porque nos podemos evitar algunas preguntas clásicas del alumno. De esta forma me puedo asegurar que mis alumnos saben de dónde está esta pregunta, dónde pueden verificar la información y a lo mejor viene en examen final o no viene. Son algunos de los comentarios que probablemente mis alumnos me hagan y que puedo no evitar, sino anteponerme o antepo y precisarles algunos datos desde antes de que me lo pregunten. Ya quedó mi pregunta, vamos a ver cómo se ve para el alumno. La pregunta aparece tal cual como yo lo escribí y solo me aparecen las opciones verdadero y falso. El alumno debe dar clic a alguno de estas dos y listo. El examen tipo verdadero o falso, hay muchas veces que los maestros quieren que en lugar de la respuesta verdadero o falso aparezca right or wrong o que aparezca en francés o que aparezca en alemán y pues en esta ocasión no se puede, puesto que verdadero y falso son palabras predeterminadas y no hay forma de editarla. Lo que sí podemos hacer es cambiar el tipo de pregunta a elección múltiple y entonces podemos escribir aquí. Right or wrong o como se escribe en alemán o como se escribe en chino y de esta forma le va a aparecer al alumno en vez de verdadero o falso, en otro idioma les va a aparecer su verdadero y su falso.